bienvenidas, bienvenidos a este canal de, de la Facultad de Informática de Donosti, San Sebastián, y a, a esta serie de vídeos que forman parte de una de las asignaturas del máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes que se imparte aquí en, en la Facultad de, de Informática. En particular en esta serie de, de vídeos vamos a abordar un, un tema que es el de la programación de dispositivos de realidad virtual, dispositivos como este. Eh, utilizando una, un motor gráfico y un entorno de, de desarrollo, una, un eh, editor que es Unity 3D. Antes de entrar ya en, en, en los detalles de, de cómo se puede hacer todo eso, vamos a, eh, a ver un poco qué tipos de dispositivos tenemos para hacer eh, bueno, pues un poco repaso de, de lo que existe hoy en día en el mercado. Eh, vamos a empezar con, con las gafas más básicas que hay, tan, tan, tan básicas que ya están descatalogadas, a finales de 2020 se, se descatalogaron. Eh, estas gafas son las Oculus Go, ¿vale? han sido unas gafas que han tenido mucho éxito. Oculus es una empresa eh, que fue adquirida por Facebook, ya que uno de los objetivos de Facebook es llevar eh, todas las interacciones sociales al mundo virtual y para ello necesitaba contar con una plataforma razonable para, para hacerlo y, y es ahí es donde entra Oculus. Eh, estas gafas, como digo, están descatalogadas, pero han sido unas gafas que han tenido mucho éxito porque eran unas gafas muy, muy, muy asequibles. ¿vale? Solamente el, el último precio conocido del modelo más básico de estas gafas eh, costaba alrededor de 150 euros, que es un precio para el mundo de la realidad virtual muy, muy barato. ¿vale? Todas las gafas más o menos funcionan parecido, tienen una serie de, tienen dos pantallas eh, donde se controla cuál es la imagen que se proyecta en cada uno de los ojos y delante de esas pantallas tienen, como se puede apreciar aquí, dos lentes que eh, lo que hacen es enfocar esa imagen. De hecho, el funcionamiento es similar a, a las típicas gafas que hay en las que podemos introducir el móvil, solo que bueno, pues, eh, estas gafas, que son muy muy básicas, eh, tienen dos pantallas con 1400 líneas de resolución. Eh, es decir, eh, habría bueno sería 1400 y, y dos pantallas como digo eh, esa resolución si la queremos tener en un móvil pues necesitamos un móvil con una pantalla de, de muy alta resolución y esto es lo más básico que hay como digo entonces eh, eso por una parte y por otra parte que evidentemente son unas gafas que ya están montadas para eso y, y la calidad bueno pues es muchísimo muchísimo mejor que la que podéis tener con cualquier dispositivo estos de eh, bueno, carcasa en la que se puede meter el móvil. La gran ventaja que tenían estas gafas, uno de los motivos por los cuales eran muy interesantes, es que son autónomas, no tienen ningún tipo de cable, no hace falta conectar nada, tienen todo lo que hace falta dentro de las propias gafas. No solo las pantallas, sino también todo el hardware, procesador, procesador gráfico, etcétera, etcétera, eh, y además bueno, pues un sistema operativo que en particular es un Android, funcionan con Android. ¿Vale? Es decir, cuando desarrollamos las aplicaciones y si desarrollamos una aplicación para este tipo de gafas tendremos que desarrollar una aplicación para la plataforma Android. Eh, Contrapartida de, del hecho de que sean autónomas, que es su gran ventaja. Bueno pues que solamente tienen tres grados de libertad. para poder eh, crear aplicaciones y poder, poder, poder movernos en un mundo virtual es muy importante. Llevar un, un control de eh, un tracking de las gafas, no solo de las gafas, estas gafas tienen también eh, un pequeño mando para interactuar, un mando con un gatillo y bueno, poquitos, muy poquitos controles. Y hay que llevar el control. Entonces, estas gafas tienen lo que se dicen solamente, tienen tres grados de libertad. ¿Por qué? Porque eh, lo único que permiten trackear es cuál es su orientación, es decir, si están eh, rotadas o no en, en un eje, en uno de los ejes en otro eje y en el tercer posible, es decir, hay tres, tres ejes y, su, y lo que hacen es un tracking de su, posición, su orientación respecto a esos tres ejes, de tal manera que si, si yo me coloco las, las gafas y, y giro la cabeza hacia un lado y hacia otro, pues veré, ¿eh? la aplicación es capaz de detectar eso y pues lo que está arriba, abajo, etc. Pero no hacen un tracking de la posición. ¿vale? No, no son capaces de detectar cuál es la posición de las gafas o si la posición de las gafas, mejor dicho, si la posición de las gafas ha cambiado Si fuesen capaces, como serán el resto, ahora, ahora veremos tendrían 6 grados de libertad, ¿no? Otros tres ejes en los cuales eh, nos podemos mover La otra gran pega es que para poder eh, ser eh, autónomas tiene que tener todo el equipamiento dentro y bueno, pues, eh, es un hardware relativamente limitado, lo que hace que eh, el, el tipo de aplicaciones que podamos mover eh, con este tipo de dispositivos pues, sea bastante limitado también. Y por último, como decía, bueno, eh, la otra limitación relativa es que, que tiene una pantalla pues dentro de lo que podemos encontrar desde luego hoy en día bastante mala, vamos a decir, son, son 1.400 líneas eh, eh, lo que tienen las pantallas. Eh, entonces, bueno, pues, eh, eh, el, el hecho de que tengamos unas lentes delante hace que se amplifique esa, esa pantalla y, y se vean bastante, bastante claramente los, los píxeles. Por lo demás, eh, bueno, pues la forma de programarla sería eh, creando una aplicación en Unity para, para Android, conectándola vía USB y cargando esa aplicación, utilizando, bueno, pues como luego en los vídeos ya, ya veremos. Eh, si quisiésemos para, para eh, digamos que clásicamente o, o hasta ahora, eh, la, la forma de saltarnos la limitación de, de los 3 grados de libertad y poder optar a 6 grados de libertad era utilizar otros dispositivos que, como podéis ver, son bastante, bastante más aparatosos, que son eh, unas gafas de eh, estas se llaman HTC Vive Pro, bastante más aparatosas, bastante más caras. Esto en su momento al menos, ahora no sé exactamente en qué precio andará, pero costaba unos 1.000 euros. Y además, esta es la gran pega, no son autónomas, tienen un cable. Estas gafas no funcionan solas, necesitan eh, estar conectadas a un PC con Windows y eh, bueno pues eso es lo que digamos que es la gran limitación de este tipo de, de dispositivos. eso también tiene la contrapartida de que como lo podemos conectar a un equipo a un pc y el pc lo podemos el hardware del pc lo controlamos nosotros podéis eh, añadirle una tarjeta gráfica o dos de, de 3000 euros y, y tener unos gráficos pues, espectaculares. Eh, evidentemente el coste de montar algo así pues es, es mucho más alto. Por lo demás, el hecho de que estén conectados también a un PC hace que la programación también cambie porque ya no tenemos que hacer una aplicación para Android sino para Windows en este caso. Y por otro lado, bueno, pues tienen otra, vamos a decir, pega y es que eh, para, para hacer el tracking de la orientación, la posición y demás, utiliza unos sensores como este. Son eh, unos sensores que hay que colocar en la sala, al menos dos, pero si hay más, pues eh, el tracking es mucho mejor. Y en base a una serie de puntos que aparecen tanto en el mando, tenemos dos mandos como este, con, con una serie de, de, de posibles botones, como en las propias gafas, pues hacen, hacen el tracking. Por tanto, eh, gráficos mucho más potentes, siempre y cuando tengamos un ordenador potente, lógico, 6 eh, grados de libertad y una pantalla también algo mejor, 1.600, 1600 líneas en lugar de las 1.400, tampoco nada, nada espectacular. Y el tema es que todo esto, vamos a decir, ha quedado, eh, probablemente quede, entre comillas, bastante obsoleto por culpa de estas gafas. Unas gafas que como veis son muy parecidas a las Oculus Go, también son de Oculus, son las Oculus Quest 2, muy pequeñitas, relativamente ligeras, pero que tienen, eh, bueno, podríamos decir que solventan de una manera o de otra eh, los inconvenientes que tienen, que tienen las otras dos. Son unas gafas autónomas, funcionan como con Android, igual que funcionan las Oculus Go, pero a pesar de ello, tienen 6 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tienen, este es la, la, eh, el gran invento de este dispositivo, tienen cuatro cámaras colocadas dos aquí abajo y otras dos arriba, no sé si se ven, son eh, eh, unos puntitos negros. Con estas cámaras se recoge la, la imagen, se crea una, una imagen, o eh, cuatro imágenes de hecho, de, de, del entorno, de la sala en la que nos encontramos. Y en base a identificar puntos clave, viendo cómo se proyecta en cada una de las, de las imágenes que obtiene cada una de las cámaras, y con una serie de procedimientos eh, computacionales para, para hacer lo que se llama eh, proyección inversa, pues son capaces de detectar no solo la orientación, sino también la localización. ¿no? son capaces de, de, de obtener esa, esa información, lo cual eh, bueno, pues es una gran ventaja porque primero no necesitamos ni sensores ni nada por el estilo, no hace falta hacer ninguna instalación, podéis ir a cualquier sitio eh, interior, eh, el, el, la pega de utilizar cámaras es que la luz solar pues puede provocar problemas, en, pero en principio en cualquier sala interior podéis configurar eh, el espacio de trabajo y directamente ya, ya funcionar con ellas. De nuevo, como son autónomas, eh, las adquirís, las compráis, las ponéis en marcha, las configuráis, instaláis aplicaciones y ya estáis listos para, para funcionar. Eh, con lo cual, bueno, pues es una gran ventaja. Además, tienen un precio bastante asequible si lo comparamos con los 1.000 euros de, de las HTC, ya que, bueno, pues el modelo más básico eh, puede andar en torno a los 350, 400 euros, por ahí anda. Tienen dos mandos, a, también eh, a diferencia de las de las GO que solo tienen uno, dos mandos con, con varios botones, además tienen dos botones, un joystick, un otro botón adicional, tres botones cada mando y más dos, dos triggers, dos gatillos eh, y eh, por otra parte tienen un hardware más potente, se pueden mover aplicaciones más potentes Evidentemente con el hardware interno no vamos a llegar nunca a tener eh, la misma potencia que puede tener un PC, que puede llegar a tener un PC, pero tienen una cosa muy interesante y es que vía USB, también se conectan vía USB pues para cargar las aplicaciones y demás, vía USB se pueden conectar a un PC, con Windows, y funcionar como si fuesen eh, gafas no autónomas. Es decir, se pueden conectar y hacer uso del hardware del equipo. Con lo cual, realmente pues podéis también utilizar aplicaciones mucho más potentes utilizando estas gafas. Como veis, son todo ventajas. Eh, es muy probable que, que este tipo de dispositivos sean los que, los que se, se impongan al menos durante, al menos durante un, algún tiempo o, eh, o durante, eh, durante los próximos años. Por tanto, en esta serie de vídeos lo que vamos a hacer va a ser aprender a programar este tipo de dispositivos y de hecho vamos a utilizar las, las Oculus Quest 2. Vamos a aprender a programar, eh, primero vamos a hacerlo creando una aplicación, eh, vamos a ver, eh, aprender a utilizar Unity para hacer prácticamente toda la aplicación eh, haciendo una versión de escritorio de tal manera que cualquiera en su casa lo, lo pueda hacer sin, sin mayores problemas, sin tener que contar con un equipo de este estilo y, posteriormente, lo que haremos será adaptar esa aplicación para que funcione en las, en las Oculus eh, Questos, que es una adaptación que realmente, en términos de programación, eh, es prácticamente nula, pero bueno, pues hay que adaptar otra serie de, de, de cuestiones eh, más, más, vamos a decir, conceptuales, porque no es lo mismo una aplicación de, de escritorio que una aplicación de, de realidad virtual. Pero eso será en los siguientes vídeos. En, en, en el siguiente vídeo lo que vamos a, a analizar va a ser, eh, vamos a ver cómo, eh, cómo instalar y cómo poner en marcha Unity antes, para poder empezar a, a trabajar con, con nuestro proyecto.